Bueno, pues como cada martes llega en nuestra sesión los consejos del doctor Amor Juan Bustamante. Desde Huelva cada semana con nosotros aquí, ofreciéndonos los mejores consejos sobre el amor. Escritor, fotógrafo. Aquí lo tenemos ya con nosotros, Juan. Muy buenos días, te damos la bienvenida. Muy buenos días a todos y todas. Bueno, pues encantado de nuevo, una semana más, tenerte con nosotros. Igualmente, un placer. Bueno, pues hoy, motivo del fracaso de la pareja. Tema. Sí, hoy profundo. vamos a hablar de los, mo de, bueno, algunos de los motivos de fracaso de la pareja. Uh -huh. No todos, porque claro, sería imposible, pero los más comunes. Viene mucho más en, en el libro, en mi libro, que está sacado de mi libro Nosotros dos, cómo mantener la pareja. Nosotros dos, cómo mantener la pareja. Recordar que Juan tiene a la venta sus libros en Amazon, ¿en? en Amazon era? Sí. En Amazon, en la casa del libro, el corte inglés, todos están en internet y pueden encontrar los tres libros. Este de nosotros dos, como mantenga la pareja, el de Y ahora qué, clave para superar una ruptura, y el de así no, errores al conocer a alguien. Uh -huh. Bueno, pues ahí los tienen a la disposición. La trilogía, como el señor de los anillos, pues la trilogía de la pareja. La trilogía de la pareja, del amor y del desamor, Juan. Exacto. Sí, yo siempre cuando saqué los libros dije: No hay excusa en comprar alguno de mis libros porque mis libros son de antes de tener pareja, durante la pareja y después de la pareja. Exacto. Bueno, pues vamos con el tema de hoy: motivo del fracaso de la pareja. Bueno, pues señálanos el primer motivo, Juan. Pues el primero de ellos es uno de los que hemos tocado alguna vez por ahí un poquito, pero es muy habitual: que es por monotonía. Exacto. La monotonía, pues ya sabemos lo que es. Siempre hacemos lo mismo, siempre vamos al mismo sitio, siempre comemos lo mismo, siempre estamos, a... en fin, una rutina, como que una rutina que se repite una y otra vez. Y eso, aunque parezca una tontería, pero es uno de los motivos de que se vaya desgastando, se vaya apagando y se vaya consumiendo la pareja como si fuera una vela. Llega un momento en que uno de los dos se cansa, se aburre y o se busca a otra persona, que suele no ser lo más habitual, o directamente te deja. Bueno, pues vamos a intentar no entrar en esta espiral de monotonía, ¿no? Yo siempre digo que hay que intentar hacer cosas diferentes. A ver, es muy difícil porque está claro que no siempre se puede inventar planes, pero hay que intentar ser un poquito original, un poco cambiante en el sentido de, oye, pues si estuvimos viendo una película el sábado pasado en casa, pues... El pues, que viene, vamos a hacer otra cosa, nos vamos a ir a pasear por la playa. O sea, cosas diferentes. Exacto. Porque si todos los sábados es lo mismo, todos los sábados después de cena una película. Pues claro, es muy bonito, la primera vez, la segunda, la tercera, ya la cuarta empieza a aburrir. Es como también dije una vez, es como si te comes hoy macarrones, mañana, pasado, pues ya el cuarto día te dan asco. Pues, pues igual, ¿no? Entonces, hay que hacer cosas diferentes. Activar la imaginación, Juan. ¿No? Claro, hombre, hay que ser originales, siempre hay que ser originales en todo Es que lo que atrae precisamente es eso, la originalidad y las cosas nuevas, no lo de siempre uh -huh. Y esto puede llevar al fracaso de una pareja, ¿no? Eso lo que hace es que la va quemando, sí. la va, te vas aburriendo, eh, es que eso nos pasa en todo sí, o sea, sí, sí. Eh, En todo lo que hacemos en nuestra vida, como siempre sea lo mismo, llega un momento en que te acabas cansando y hay que, el, donde está, digamos, el interés eso, en ir haciendo cosas diferentes, y en, vale, hay cosas que sí hay que repetir, porque tú dirás, hombre, por ejemplo, vale lavarme los dientes no lo tengo que lavar todos los días, ¿eh? no me a repetir y es aburrido repetido, pero sí. Pero hay cosas que sí puedes cambiar, de, en este caso de, de eso, de vamos a hacer planes distintos y vamos a vivir cosas diferentes, vamos ¿Sí? a hacer cosas nuevas. No siempre es lo mismo, porque claro, que siempre es lo mismo, eso es que te, le aburre a cualquiera. Exactamente. Bueno, pues este es uno de los motivos. Otro motivo, Juan. Otro motivo de fracaso. Pues mira, aunque parezca una tontería, pero esto de la relación a distancia, que esto lo vamos a tratar, por cierto, que ya lo adelanto porque lo estaba pensando. El tema de la relación a distancia, vamos a hablarlo la semana que viene. Estupendo. Mm, que, que yo creo que va a ser interesante. Y mm, otro de los motivos es ese. El motivo de fracaso de la pareja es la relación a distancia. ¿Por qué? Bueno, ya lo contaremos mejor la semana que viene pero resumiéndolo un poco por encima sí. pues porque una relación siempre tiene que ser que digamos se puedan ver lo máximo posible Una, tú no puedes estar con una persona que apenas ves porque eso se enfría por mucho que haya amor y demás, a ver, que yo respeto a la gente que las tenga y, sí. y se puede tener distancia sí, no digo que no se pueda tener distancia pero no tiene nada que ver tener una pareja al lado tuya que es una pareja que está a no sé cuántos kilómetros y que apenas ves o que no ves entonces eh, también es otro motivo de fracaso, que con el tiempo el no verse va haciendo que se vaya distanciando y enfriando la relación y al final uno de los dos pues, se cansa y lo mismo de antes, o se busca otra persona más cercana o directamente no prefiere seguir. Entonces también es otro motivo. Pues ha sí, sido un motivo importante. Bueno, pues la semana que viene ahondamos más sobre este asunto, ¿sí? ¿vale, Juan? ya que vamos... Sí, sí, lo vamos a comentar mucho mejor la semana que viene esto Exacto. de la relación a la distancia, si convienen o no convienen y por qué. Bueno, pues la semana que viene, relaciones a distancia, que hoy es otro de los motivos del fracaso en la pareja. Seguimos, es Juan. Paso. Otro más sería por incompatibilidades. ¿eh? Es Ajá. decir, cuando estás con una persona, ya sabemos que, hombre, está claro que no tiene que ser todo perfecto, que es imposible que los dos gusten las mismas cosas. Pero llega un momento en que cuando empieza a haber demasiadas diferencias en todo, pues termina la pareja rompiéndose. Porque, claro, eh, a ver, eh, ya digo que no se puede estar en todo absolutamente de acuerdo, ni os puede gustar las mismas cosas, pero llega un momento en que, como cada uno tire para un lado, eso también se acaba enfriando, se acaba distanciando y se acaba terminando. Eh, he puesto alguna vez el ejemplo de lo que veía el Rocío, por ejemplo. A mí me gusta el Rocío, a mí no me gusta, vale, no pasa nada. A mí me gusta la Semana Santa, a mí tampoco. Y dices, tú, bueno, entonces esta persona no me va a acompañar nunca en nada, porque no le gusta nada. Que vale, hay que respetarlo, pero no es más bonito estar con alguien que por lo menos le guste algo. Si no le gusta el Rocío, que le guste la Semana Santa o al revés. Pero si no le gusta ni el Rocío ni la Semana Santa ni la Feria, ni... entonces eh, es que nunca vamos a estar juntos en nada, porque tampoco le voy a obligar a venir y, y no va a venir para estar disgusto ¿no? Entonces bueno, suele, aunque parezca una tontería, también suele provocar problemas y siempre acaba uno de los dos yendo solo a todos, Juan, ¿sería cuestión de ceder un poquito cada uno por su lado? A ver, hay que ceder, incluso hay que hacer cosas por la otra persona. Si no te gusta la Semana Santa y quieres verla con esa persona, pues hacerlo y luego tú acompañarle a una cosa que le gusta a él o a ella y no te gusta a ti. Pero yo siempre pregunto, ¿y no es mejor encontrar a una persona que le gusten más cosas, o sea, que le guste casi todo lo mismo que a ti y así es todo mucho mejor? Porque claro, esa persona va a estar contigo viendo, por ejemplo, la Semana Santa, como he dicho, que por cierto ahora viene, aunque no haya, pero bueno... Uh -huh. Eh, puede estar viendo contigo la Semana Santa pero claro, no va a estar a gusto porque está viendo algo que no le interesa que no le gusta y no es mejor tener a alguien al lado que sí le guste que sí le interese y así disfrutar y los doy el doble pero ya digo, se puede estar con alguien que no le gustan muchas cosas como a ti poder se puede ahora, que funcione, que vaya bien o que sea mejor que alguien que sí le gusta pues yo creo que no bueno, pues incompatibilidad, otro de los motivos. ¿Alguno más, Juan? Pues eh, yo pondría ya como último, dos, bueno, como últimos dos, que sería uno, eh, por falta de comunicación. Hay mucha gente que no se cuenta lo que les pasa y eso se va formando la bola cada vez más grande. No se cuentan todo, sí. no, se, no se apoyan. Si están tienen un baldía, pues prefieren guardárselo o callárselo. Y eso, pues, hombre, la otra persona se llega a sentir en algún momento como apartada o desplazada y claro, eso no gusta, entonces eso también provoca problemas, ¿no? Hay que contarlo todo siempre, tanto lo bueno como lo malo, uh -huh. y a tu pareja la tienes que tratar no solo como tu pareja, sino como tu amigo, tu psicólogo, tu compañero, o sea, todo, o, o él o ella. Entonces, eh, eso también pasa, ¿eh? Eso también pasa mucho. Exactamente. Y el bueno. último día, pues, sí. bueno, por pues, el tema de lo, la desconfianza y... Y los celos y estas cosas, ¿no? Eh, mucha gente, hay mucha gente muy desconfiada, eh, se ponen en pareja, va pasando el tiempo y, y eso lo van arrastrando y van pensando mal y la otra persona no le gusta y como no le gusta pues se siente mal, como se siente mal la otra persona se siente peor y, y lo mismo, eso acaba mal y a todo motivo de que llegue un día en que la otra persona se harte y diga, se acabó, hasta aquí hemos llegado pues sí, es uno de los problemas que hemos tratado varias veces la desconfianza, los celos, esto es una enfermedad, ¿verdad, Juan? Eso es un problema que desgraciadamente estoy viendo mucho hoy hay mucha gente que está muy desconfiada, muy celosa, muy rencorosa y a ver, todo el mundo nos han engañado, todo el mundo nos han mentido a todo el mundo nos han hecho cosas, pero es que no quiere decir que lo vayan a hacer los demás y hay mucha gente como que ya va con la espada en alto y ya es el próximo o la próxima que venga, se va a enterar. Hombre, vamos a darle a todo el mundo un voto de confianza y que nos demuestre si merece la pena. Que si te hace algo, pues nada, lo echas de tu vida. Pero porque te lo haya hecho alguien anteriormente no quiere decir que te lo vaya a hacer el próximo o la próxima. Así es. Bueno, pues monotonía, relaciones a distancia, incompatibilidad, falta de comunicación, desconfianza, celos, motivos del fracaso de la pareja que hemos analizado hoy ...con nuestro doctor amor, Juan Bustamante... ...Juan, ¿te parece que pasemos al consultorio? Claro, adelante. Bueno, pues hoy tenemos a Carmen... ...te voy a leer la carta que nos ha enviado... ...bueno, amigo Juan... ...hace unos meses conocí a un chico... ...no vivimos en la misma ciudad... ...pero nos vemos cada dos semanas... ...yo sabía que él tenía asuntos familiares que resolver... ...y que íbamos a tener que ir despacio... Todo parecía ir perfecto, hasta que un día tuvimos un choque y esas pequeñas salidas de tono se han ido repitiendo. Eso, unido a que no, ve, que no veía iniciativa por su parte, bueno, pues eh, dice que ha tirado del carro todo el tiempo porque además él tiene depresión. Aquí viene el problema. Hay momentos en que le duele no poder ayudarle, que en ocasiones descargue su ira contra mí, dice ella, y que no pueda terminar de comprometerse conmigo. Dice que no sería inteligente tener una relación, esto es lo que dice él, porque no quiere eh, hacerle daño. No sé hasta qué punto es excusa, eh, nos comenta eh, Carmen. Y añade que le da miedo acabar enamorándose y sufrir a su lado. Creo que hacemos un gran equipo, pero nos separa el dolor. No sé qué es lo que sería más inteligente, quedarme o irme. Y te pide consejo, Juan, quedarme o irme. Eh, bueno, pues esto es un poco lo que he avanzado ya del tema de relación a la distancia. Eh, la situación, como se ve, pues es un poco complicada y si le añadimos, como he dicho, que hay distancia, pues todavía se complica más. Uh -huh. eh, ese es el gran problema, que, que es lo que comentaremos la semana que viene, ¿no? En este caso, en el caso de Carmen, sí. pues el problema es que tiene es eso, que tiene a su novio teniendo mmm, dificultades, pasando malas rachas, pasando mala época. Y claro, como están a distancia, pues no lo pueden solucionar de la manera que hay que hacerlo, que es en persona. Entonces, sí, se puede hacer por llamada, por videollamada, todo lo que tú quieras. Pero es complicado. Todo, la distancia lo que hace es todavía eh, ponerlo peor, el asunto. Exacto. Porque no claro. están juntos, no, no puede darle un abrazo, no puede darle un beso, no puede, digamos, escucharle. Eh, en este caso, hombre, yo mi consejo, es que ya digo, lo voy a decir la semana que viene. Eh, a mí las relaciones a la distancia personalmente no me gustan ni creo que funcionen. Por eso, porque cuando pasan estas cosas es todo muy frío, es todo muy virtual. Entonces no tienes posibilidad, como he dicho, pues ni, ni de coger a esa persona de la mano, ni de acariciarla, ni de darle un beso. Y no es lo mismo, no es lo mismo decirle a la otra persona por una pantalla oye cariño no pasa nada no te preocupes que cogerla y darle un abrazo, darle un beso y, y ahí sí sí que sientes a la otra persona entonces en este caso pues yo mi consejo es que hombre si tiene alguna posibilidad de verlo pues lo intenta solucionar en persona y si no puede ver no pueden verse y la situación empeora el único la única salida que va a tener es irse terminar aunque duela porque es que eso la distancia lo va a complicar todo o sea uh -huh. va a hacer que todo sea peor, como no se ven, se enfadan más, se agobian y te quiero ver y no puedo y todo eso lo único que va a generar va a ser más problemas y va a hacer que la situación cada vez sea grande más, así que mi consejo es ese, que intente verlo, intente verse en persona, intenten solucionarlo y hablarlo en persona, no por teléfono uh -huh. y si no, puede, si no puede hacerse así y no lo pueden resolver en persona lo más inteligente y lo mejor y para ambos, no solo para ella, es terminar Exactamente, bueno, pues por eso te decía, además de la distancia, se une la depresión que está pasando él Por eso te decía, viene el gran problema, porque ella no le puede ayudar Y desde la distancia es muy complicado ayudar a una persona con depresión Quizás Es que tú en la el, distancia no puedes hacer nada, tú exacto. en la distancia ni puedes ayudar a una persona Ni puedes, como he dicho, abrazarla, ni puedes acompañarla, ni puedes besarla Nada, o sea, todo por pantalla. Yo es que no soy partidario nunca de eso, de mantener una relación de pareja por pantalla con nadie, porque es lo que he dicho, es todo muy virtual y la verdad que cuando hemos tenido la pandemia ¿no? y hemos estado encerrados, no hemos podido salir, no nos ha quedado más remedio, pero es que después te das cuenta cuando quedas con esa persona y la ves cara a cara que no tiene nada que ver. Entonces siempre el trato en persona es mucho mejor. Por lo tanto, eso yo es lo que digo, que, que este tipo de situaciones complicadas con la distancia todavía se complican más. Pues muy bien, Juan, este era eh, bueno, era la carta que recibíamos, una de las cartas, siempre elegimos eh, entre todas las que nos llegan, un poco la más significativa. Eh, iremos intentando contentarlas todas o agruparlas eh, en un mismo tema. Eh, y bueno, pues eh, hasta aquí nuestro programa en el día de hoy. Como siempre, darte las gracias por acompañarnos, por enriquecer nuestra emisora cada semana desde Huelva. Juan Bustamante, muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros, aquí estamos como siempre. Y ya digo, el martes que viene volveremos con este tema precisamente, que mira, que ha salido hoy más: uh -huh. que es el de, de las relaciones a distancia. ¿Convienen, no convienen, funcionan o no funcionan y por qué? Bueno, pues las analizamos, las analizas en profundidad la semana que viene. Gracias, Juan, y que pases una feliz semana. Muchas gracias, igualmente para todos. Un abrazo. Un abrazo y hasta la semana que viene.